Muy buenas tardes. Vamos a comenzar a hablar de músculo esquelético un poquito, que es un tema bastante, bastante deseado por todos. Más que nada por algunas dificultades que veis algunos a la hora de hacer una ecografía musculoesquelética. Eh, dificultades que, que, que no existen. Simplemente es eh, conocimiento de la técnica y de la anatomía. Bueno, la, esta mesa va a ser larga, va a ocupar toda la tarde y se va a dividir en dos partes. En la primera tengo el placer de contar con la colaboración de mi gran profesora, la doctora Rute Santos, de una gran alumna, Irene, y un gran compañero y amigo, Isaac. La primera persona, la primera ponente que va a hablar es la doctora Rute Santos, es profesora de la Escuela Superior de Tecnología de Saúde de Coimbra y es coordinadora de la parte de imagen médica y radioterapia. Y sin más preámbulos, pasamos a la presentación de la doctora Rute Santos. Buenas tardes. Se me ha olvidado una cosita. Es fundamental. Eh, hemos, tenido un problema, disculpa, hemos tenido un problema entonces con las traducciones la doctora en principio iba a hablar en, en inglés, eh, luego no teníamos, bueno, han surgido muchos problemas. El caso es que va a hablar en portugués. Eh, va a hablar, va, vocaliza muy bien, tiene muchísima experiencia en dar charlas y es muy fácil, muy fácil seguirla. Lo único que os pido es que pongáis el oído. Disculpa. Buenas tardes. Obrigada, gracias por el convite para estar aquí hoy. Espero que gusten la presentación. Se tiverem dúvidas podem colocá-las. Irei então falar-vos sobre a introdução à ecografia musculoesquelética. Este, este será o esquema da minha apresentação e sabemos então que há uma grande evolução da ecografia, nomeadamente a ecografia musculoesquelética, na última década. Temos a uh, sondas de multifrequência, temos imagens harmónicas, temos uh, sondas de tamanho reduzido, temos equipamentos portáteis, vista panorâmica, imagens 3D, 4D, agentes de contraste e ainda elastografia, que nos permitem então uma melhor resolução espacial e de contraste e ainda uma melhor delimitação das estruturas anatómicas. Por isso, também nos permite um maior detalhe da caracterização dos tecidos e das lesões musculosqueléticas, evitando assim procedimentos invasivos, reduzir uh, o uso de outros métodos de diagnóstico e ainda permite-nos uma maior acurácia, uma maior rapidez e um diagnóstico mais precoce. Claro que, associada à ecografia, temos vantagens e desvantagens. São inúmeras as vantagens da ecografia, nomeadamente a ecografia musculoesquelética, como ser portátil, de baixo custo, inócua, não utiliza radiação ionizante, permite-nos o um estudo dinâmico, nomeadamente movimentos passivos e ativos das estruturas, permitindo avaliar a mobilidade e a amplitude uh, de, dos movimentos, ainda um estudo bilateral comparativo, ainda também podemos detectar corpos estranhos, uh, permite-nos também uma, uma avaliação em tempo real, Permite-nos também, até através da elastografia ou não, a compressão de, das lesões para percebermos a sua elasticidade e ainda podemos, com a ecografia, realizar procedimentos ecoguiados. Temos algumas desvantagens, nomeadamente a baixa resolução quando comparada com a ressonância magnética, Avaliamos apenas em dois planos, o longitudinal e transversal e ainda é dependente do operador. Na ecografia musculoesquelética é importante nós termos em conta o artefacto de anisotropia para que não façamos maus diagnósticos. Sabemos, então, que a ecografia musculoesquelética não só avalia os tecidos moles, como também faz uma avaliação estrutural e funcional das estruturas que estão uh, envolventes. Permite-nos, então, uma avaliação musculotendínea, em que uh, podemos visualizar o ventre muscular, podemos avaliar a junção miotendinosa, As enteses e ainda os elementos peri-tendíneos, que são, por exemplo, a faixa, o retináculo, o tecido uh, uh, subcutâneo e ainda vasos e nervos. Mas quais são as indicações para realizarmos a ecografia musculosquelética? São inúmeras, eu tenho aqui expostas algumas delas, nomeadamente para a avaliação da dor e disfunção, para a avaliação de lesões do osso ou tecido mol, lesões musculares, ligamentares, tendíneas e ainda bursites, artrites, quistos sinoviais, depósitos de cristais, ainda corpos estranhos. Uh, efusões articulares, neuropatias, uh, anomalias congénitas e desenvolvimento, ainda a rigidez dos tecidos, a diminuição dos ângulos de amplitude e ainda parastesias e fraqueza motora. Para a realização da ecografia, É, é importante nós termos atenção a alguns, algumas especificidades, algumas uh, uh, condições, nomeadamente o uso de sondas multi, uh, de frequência e de alta frequência, uma vez que estamos a avaliar uh, estruturas superficiais e devemos também utilizar todas as técnicas ou aplicações uh, que temos no ecógrafo para nos auxiliar no diagnóstico, nomeadamente o Doppler, a imagem harmónica, a elastografia, a vista panorâmica. É importante sabermos bem a anatomia, sabermos como se caracterizam as estruturas sem alterações e para que depois só, uh, saibamos aquilo que está alterado, saibamos ver as alterações. É importante seguirmos protocolos para que todas as estruturas sejam avaliadas e ainda é importante sabermos posicionar o doente de forma a termos a melhor imagem da estrutura. Existem parâmetros de avaliação das estruturas e das patologias que devemos ter sempre presentes. Nomeadamente a ecogenicidade, saber se a estrutura ou patologia é hiperecogênica, hipoecogênica ou anecoica, se a estrutura é homogénea ou heterogénea, ainda se os contornos, os bordos são regulares ou irregulares, se são bem ou mal definidos, e ainda o tamanho das lesões ou estruturas. No caso particular da ecografia musculoesquelética, as, as dimensões das estruturas, nomeadamente o músculo, do tendão, é difícil uh, ter uma dimensão correta, pois vai depender uh, do, do exercício que a pessoa faz, uh, da profissão até, uh, por isso não há grandes dimensões padronizadas. Depois, existem também outros parâmetros direcionados para a patologia que devemos ter em conta, nomeadamente a localização concreta, correta da patologia, a natureza da patologia, se é difusa ou focal, a distância a que a patologia está das outras estruturas, nomeadamente da superfície da pele e ainda o seu comportamento num uh, estudo É essencial fazermos uma avaliação longitudinal e transversal, sempre, tanto das estruturas como das patologias. Quando falamos especificamente do músculo, podemos ter ainda outros parâmetros de avaliação, nomeadamente o ângulo de penação, o comprimento do fascículo, a espessura, a elasticidade ou rigidez a textura e lá está também é a ecognicidade. Tudo isto, todos estes parâmetros vão ajudar-nos então a um diagnóstico precoce, mais rápido, a um follow-up, um seguimento eficaz do tratamento e ainda uma avaliação das propriedades mecânicas, musculares e as respostas morfológicas do nosso corpo. Agora é importante sabermos então quais são as características normais de cada estrutura musculoesquelética para depois sabermos então quando é que temos patologias ou lesões associadas. O músculo. O músculo na ecografia aparece-nos então com uh, áreas hipoecogénicas e áreas hipoecogénicas. E a... Uh, É sempre delimitado pelo epimísio que corresponde a uma linha uh, hiperecogénica que nós podemos ver que podemos ver aqui que vai circundar o, o músculo. Sabemos que cada músculo, apesar de ter características idênticas, cada músculo é diferente um do outro devido à sua função e à orientação dos seus fascículos. Para além disso, fatores como o sexo, a idade e ainda o exercício físico que a pessoa faz vai influenciar a imagem muscular. Sendo assim, no plano longitudinal, o músculo apresenta-se então no seu global hipoecogênico, com linhas hiper que correspondem então ao tecido uh, conjuntivas às, às várias apanobroses. Quando, em transversal, este vai aparecer novamente globalmente hipoecogénico, mas agora observamos pontos ou linhas ponteadas hiperecogénicas uh, uh, no seu interior e ainda algumas linhas que representam, então, a parte uh, uh, do tecido conjuntivo. Temos aqui o exemplo do quadríceps, o vaso lateral em que está em transversal vemos uh, então a organização da parte hiperecogénica no global hipoecogénico. Depois o tendão. O tendão caracteriza-se por ser hiperecogénico é a estrutura Uh, mais hiperecogénica que encontramos uh, na ecografia musculoesquelética não falando do, do, uh, do osso e uh, muitas das vezes nós conseguimos perceber a bainha sinovial que o envolve e ainda a capa uh, fina de líquido sinovial que uh, está presente junto ao tendão Podemos, temos dois exemplos aqui Um corte transversal em que temos então o tendão hiperecogénico, uh, o líquido sinovial e depois hiperecogénico no seu contorno é a bainha sinovial. A mesma coisa em longitudinal, o tendão potelar, vemos aqui a lâmina fina de líquido, vemos a bainha sinovial e vemos o próprio uh, tendão. sendo assim no plano longitudinal aparece-nos uma estrutura muito ecogênica com fibrilhar com as suas fibras paralelas e ainda em transversal vemos uma imagem arredondada ou oval também ela hiper ecogênica o nervo apresenta-se como é, é tem uma imagem muito particular o nervo é, na sua globalidade, hiperecogénico e apresenta áreas hipoecogénicas. É uma estrutura algo uniforme. No entanto, dependendo da sua histologia, a sua composição, a sua imagem pode diferenciar um pouco de nervo para nervo. Em longitudinal, vemos o nervo alongado. Uh, com uh, linhas hipoecogénicas paralelas e que depois uh, são separadas por bandas hiperecogênicas, como podemos ver. Depois, em transversal, apresenta-se como uma imagem arredondada em forma de colmeia. Uh, em que temos áreas hiperecogénicas e ponteado hipoecogénico Damos então esta uh, imagem típica temos as bursas também as bursas são como uh, uh, sacos uh, de líquido que estão em determinadas regiões do corpo para que não haja fricção entre as estruturas na maioria delas É difícil de se visualizar na ecografia porque são muito finas. Normalmente medem menos de 2 milímetros. São visíveis quando estão inflamadas e aí sim vemos um saco hipoecogénico ou anecoico de maiores dimensões. Temos aqui uma imagem normal em que dificilmente conseguimos ver ali a bursa e depois uma imagem patológica e aí sim já vemos a bursa uh, bem visível. Temos os ligamentos também. Os ligamentos, as polias e os retináculos uh, são compostos uh, na sua maioria por colagênio e então dão-nos uma imagem ecogénica, hiperecogénica, mas bem uh, menos hiperecogénica que os tendões. Os ligamentos uh, na sua maioria são melhor visíveis quando fazemos um, uma avaliação dinâmica. Temos aqui dois exemplos também, o, um tendão ao nível do, do, da tibiotársica, vemos que é homogéneo, é importante sabermos que é homogéneo, Há, é algo ecogénico e depois temos aqui o ligamento colateral uh, medial ao nível uh, da articulação do uh, joelho. sendo assim temos também o uh, o osso o osso é uma estrutura que não é uh, em que a ecografia não é um método ideal okay. não é ideal para a sua avaliação no entanto nós conseguimos ver avaliar o seu periósteo a linha do osso e muitas das vezes conseguimos por ecografia avaliar fraturas, nomeadamente fraturas de stress, que podem acontecer. É caracterizada, então, por ser uma linha hiperecogénica e com, cone, com um, um reforço acústico, um cone de sombra posterior, ou seja, uma sombra acústica posterior, uma sombra óssea. Não conseguimos ver nada para além da linha do osso. Temos aqui alguns exemplos em que vemos a linha do osso e, não vemos, e temos a sombra. Mais uma vez aqui, linha do osso e hiperecogênica e a sombra óssea, não conseguindo avaliar-se mais nada para além dessa linha. Temos a pele também, podemos avaliar a pele por ecografia, mas devemos utilizar sondas com frequências entre os 18 e os 20 MHz para conseguirmos definir as diferentes camadas da pele, nomeadamente a epiderme, a endoderme, a entre outros. Conseguimos, então, diferenciar cada uma delas, como mostra as várias imagens. Cada camada tem as suas características. A faixa É também um tecido que podemos visualizar, é um tecido contínuo de colagênio que separa os vários músculos das outras estruturas. É uma estrutura dinâmica e uh, que devemos avaliar uh, na sua espessura e ecogenicidade. Temos aqui também uh, exemplo da faixa uh, muscular. E temos a faixa plantar, que é uma faixa um bocadinho diferente das restantes, mais espessa e, ma e menos hiperecogênica. Por fim, a cartilagem também pode ser avaliada e eh, podemos medir o seu eh, tamanho, a sua espessura. É caracterizada por ser anecoica e eh, próxima do osso, limita o osso, como podemos ver na imagem com o envelhecimento, tem, tem, é, normalmente diminui. Temos várias guidelines e sites que podemos uh, utilizar para uh, aumentar o nosso conhecimento na ecografia musculosquelética, com protocolos, imagens, patologias uh, e devem ser consultados. Como conclusão, todas as aplicações ou técnicas Dentro da ecografia, devem ser utilizadas sempre que possível para nos ajudar no diagnóstico das patologias musculosqueléticas. É importante também termos sempre em conta o princípio ALARA, tendo em conta os benefícios e riscos de cada exame e, claro, fazer sempre, realizar sempre uma técnica cuidada, sabermos bem a anatomia, sabermos bem as alterações que possam existir em cada uma das estruturas. Obrigada, gracias. Hola, buenas tardes. Yo vengo a hablar de la ecografía muscular del hombro. Vamos a empezar por los conceptos básicos. Vamos a utilizar una sonda de alta frecuencia. Estudiaremos cada tendón en los cortes axial y longitudinal. Vamos a realizar estudios dinámicos y vamos a hacer comparativas contralaterales para ayudarnos si tenemos alguna duda. Anatomía muscular eh, que, vamos a, que conforman el manguito de los rotadores será el tendón eh, de la porción larga del bíceps, en una que lo vamos a ver en una visión eh, anterior, eh, el tendón y el músculo del supraspinoso y subescapular y en una visión posterior vamos a ver el músculo y el tendón del infraspinoso y el redondo menor. El redondo menor en este caso no le vamos a, a estudiar en el, en el protocolo. Bien, vamos a hacer un breve repaso por la semiología de, de las estructuras que vamos a ver. El tendón le vamos a ver eh, más hiperecogénico con respecto al músculo, ya que el músculo lo vamos a ver más hipoecoico. Eh, la cortical del, del húmero la vamos a ver también más hiperecogénica. Vale, para empezar a hacer el protocolo del estudio ecográfico, lo primero que vamos a hacer es ver el tendón de la porción larga del bíceps que la porción, la porción corta se va a insertar en el vértice de la apófisis coracoides de la espalda de la escápula. Perdón, y la porción larga se origina en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula descendiendo por la corredera bicipital. Ambos eh, se van a unir inferiormente en la tuberosidad eh, bicipital del radio por un tendón común. Vale, vamos a empezar por un corte axial. Vamos a colocar a nuestro paciente sentado frente a nosotros, con la palma de la mano hacia arriba, apoyada en el muslo y el codo apoyado, apoyado en el abdomen. Bueno, esta imagen sería la que vamos a ver, que vamos a ver el troquín, las dos tuberosidades y dentro eh, va a estar nuestro tendón ...del bíceps, que va a pasar por la corredera bicipital... ...y vamos a ver, va a estar entre el troquíter y el troquíter, y el troquín. Por encima vamos a ver el deltoides, el, el tejido celular subcutáneo y piel. Eh, bueno, una vez estudiado en transverso, vamos a, a ver un corte longitudinal... ...y rotaremos la sonda 90 grados hacia la cabeza del paciente... Y aquí lo que vamos a valorar eh, va a ser que el patrón fibrilar esté conservado. Si no vemos ninguna anomalía en, en axial cuando hemos recorrido todo el tendón, eh, normalmente tampoco lo vamos a ver en, en un corte longitudinal. Pasamos a ver el tendón subescapular, que está situado por debajo del apófisis coracoides y se origina en la fosa subescapular y se inserta en la tuberosidad menor del, del húmero en el troquín vale, vamos a hacer un corte axial eh, nuestro paciente va a tener que hacer una abducción con el, con el codo de, apoyando el codo en el abdomen y vamos a ver esta imagen eh, podemos colocarle también como si fuésemos a coger una bandeja como si cogiésemos una bandeja Vamos a situar, o sea, para ver el, que el tendón está sano, le vamos a ver más hiperecogénico. Nuestro corte longitudinal. Eh, vamos a volver a rotar otra vez la, eh, la sonda 90 grados hacia la cabeza del paciente. Eh, y Tenemos que intentar ver una imagen de pico de ave. Otra de las... Eh, de los criterios de calidad es ver los haces tendinosos del subescapular, eh, que vamos a ver unas imágenes ovoideas e hiperecogénicas con respecto al tendón. El tendón supraspinoso, eh, eh, bueno, se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en la tuberosidad mayor del húmero. En esta, posición tenemos, en, bueno, en esta posición tenemos que tener un poco en cuenta la movilidad que tenga el paciente y, y que controle un poco el dolor, porque le podemos poner con el dorso de la, de la mano pegado a la espalda o en forma de jarra. Eh, vamos a colocar nuestra sonda axial y tomando como referencia la corredera bicipital nos vamos a ir eh, más lateral para ubicar el tendón, eh, y para ubicarnos bien también deberíamos ver el coracoides. El tendón le tenemos que ver, para verle sano, le tenemos que ver más hiperecogénico. En este caso, el tendón del supraespinoso es un poco más abovedado. En nuestro corte longitudinal rotaremos otra vez la sonda 90 grados hacia la cabeza del paciente y vamos a ver... ...un tendón hiperecogénico y mucho más afilado... ...ya que estamos viendo su inserción. Está aquí. Vale, el tendón infraspinoso ...se inserta en la tuberosidad mayor del húmero... ...por detrás del músculo supraespinoso... ...y vamos a posicionar nuestra sonda... ...en el primer corte axial... ...por la parte posterior del paciente. Eh, vamos a angular un pelín la sonda... ...hasta que veamos esta imagen... ...y cuando lo veamos hiperecogénica es que estamos viendo la inserción del tendón. Este tendón no tiene mucha patología y vamos a ver si, pone, si volvemos a rotar la, la sonda 90 grados... ...hacia la cabeza del paciente, podemos ver y estudiar el labrón posterior. Bueno, para finalizar el protocolo del, del hombro, vemos la articulación acromioclavicular... Que para situarnos correctamente podemos tocar al paciente eh, buscando la alineación entre la croo y la clavícula y ahí posicionaremos la sonda eh, en un corte co eh, coronal al, al paciente. Vamos a ver la cortical de la, de la eh, vamos a ver la, la cortical del hueso en hiperecogénica. ...y eh, que no, haya, no esté engrosada la, la articulación. Bueno, aquí, eh, aquí termina nuestro protocolo del hombro. Y uno de los artefactos que vamos a tener en la ecografía muscular es la anisotropía. La anisotropía es eh, una propiedad que se observa en los tendones... Y esto se traduce que al formarse eh, una imagen hay una pérdida de señal apareciendo imágenes hiperecogénicas que podemos confundirlas con roturas fibrilares o, o tendinosas. O sea, eso significa que nos está dando imágenes falsas. ¿Cómo corregimos la anisotropía? Lo más fácil sería posicionar la sonda lo más paralelo que podamos a la estructura que vamos a, a estudiar. Aquí parece que hay una rotura que no se ve todo el patrón fibrilar... ...sin embargo, si posicionamos bien nuestra sonda... ...vamos a ver toda la estructura. Vamos a ver la patología más frecuente... ...que no se podemos encontrar en la ecografía del hombro... ...y unas de ellas son las roturas. La rotura se va a dividir en la rotura incompleta... ...y la rotura completa. La incompleta la podemos dividir... ...en un grosor parcial y grosor completo... Y en la grosor parcial podemos ver que hay articulares, intrasustancia o bursales. La rotura eh, intrasustancia eh, son un poco más difíciles de ver y lo único que no, comun no, se, no se comunica la bursa con la cara posterior, de, con la cara articular. Aquí vemos dónde está la rotura. Sin embargo, aquí, que es un tendón sano, la vemos completa. Vale, la rotura completa eh, afecta al grosor completo del tendón y, y, a la, y a la anchura. O sea, va a estar muchísimo más engrosado. Y vamos a ver una separación completa del tendón y una retracción muscular. O sea, que se encontraría aquí. Otra de las patologías que podemos encontrarnos es la, la bursitis, las bursas, son, eh, eh, las bursas contienen, contienen un líquido sinovial eh, de forma fisiológica, pero cuando las vemos así es que están, están engrosadas, o sea, que se han llenado de líquido. Entonces, lo vamos a ver muy bien. Esto es en un corte axial y esto es en un corte longitudinal. Siempre lo vamos a, a ver en los dos planos. Otra de las patologías sería la tendinopatía, que la tendinopatía... Es una patología de los tendones y lo vamos a ver engrosado y con, eh, con, pérdida, con la pérdida del patrón fibrilar. Aquí vemos un tendón muchísimo más engrosado que un tendón sano. La tendinopatía calcificante es, en este caso, eh, vamos a ver una inflamación del tendón y una calcificación eh, intra, intra, intratendinosa o sea que la tenemos aquí la calcificación, entonces esto hace que el tendón también se, también se pueda engrosar, cosa que en un tendón sano no lo vamos a ver. Por otra parte, eh, puede haber calcificaciones en el tendón sin que haya una, una tendinopatía. Vale, la tenosinobitis eh, es una lesión que produce inflamación y dolor y aumenta el grosor del tendón, entonces va a estar rodeado de líquido, que es esta parte aquí anecoica, y en este caso, en la ecografía del hombro, solo la vamos a ver en el tendón de la porción de larga del bíceps, porque es el único que tiene vaina. Entonces, como vemos, lo vemos aquí en un corte axial y aquí en un corte longitudinal. La patología que podemos ver en la articulación acromioclavicular es la hipertrofia de la, de la articulación, que va a causar un abombamiento aquí eh, en la cápsula articular y la pérdida de continuidad eh, ...de la cortical de ambos huesos. En este caso lo vemos aquí y aquí tiene calcificaciones también... ...y lo estamos viendo que no hay continuidad ni en la clavícula ni en el, ni en el acromion. Vale. Bueno, Pasamos a ver eh, el atrapamiento subacromial, que es una, de las, una patología que es bastante frecuente... En, este, en esta patología se ven afectados eh, los, musculo, o sea, los tendones supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Y es el golpeo que tiene el troquíter con el acromion. Aquí podemos ver, esto es un tendón sin patología, entonces vemos perfectamente cómo pasa el tendón supraespinoso por el espacio supraacromial. Pero podemos encontrarnos también el patológico al hacer una abducción de 90 grados eh, del paciente subiendo el hombro subiendo el codo un, eh, 90 grados vamos a ver que se hace un estrechamiento entonces al hacerse el estrechamiento no, no queda espacio y el tendón supraespinoso en este caso está engrosado entonces eh, se va a formar o sea no puede pasar por el, por el espacio supracomial Este es un caso de una luxación del tendón de la porción larga del bíceps. Aquí vemos que el tendón eh, de la porción larga del bíceps está dentro de la corredera. Aquí le vamos a ver que está sublusado y aquí directamente está luxado. Esto pasa cuando haces una contracción del músculo del bíceps. Se produce una, contra, una luxación eh, hacia el lateral porque... Eh, lo más probable es que haya una, debilita una debilitación del ligamento transverso del húmero. Entonces, se sale directamente de la corredera. Y ya está. Con esto acaba mi presentación de la ecografía del húmero. Muchísimas gracias Irene. Bueno, Irene no lo dije antes, es compañera mía en el hospital Quirón Salud de, de Pozuelo. El tercer ponente se me acaba de fugar, Isaac Isaac Pomés, trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona y está con unas discusiones técnicas. No, somos amigos. <ríe> He visto navajas. Os dejo con el señor Isaac Pumés. Soy un poco alemán, me voy a organizar la mesa, ¿vale? Me da cosilla, me da cosilla. Tengo la ponencia, ves, enfoque las técnicas. Pero ves, ya la tengo preparada. Espero que me voy a escuchéis. Perfecto, mi nombre es Isaac Pomés, soy técnico del Hospital Clínico de Barcelona. Hace 15 años que hago ecografía musculoesquelética, por si no lo sabías, no, no me conocíais. Y yo vengo a hablar de ecografía de la mano y muñeca y especialmente del dedo en resorte, porque en 20 minutos hablar de todo es bastante complejo. Así que voy, espero que os guste. ¿Funciona? Sí. Eh, no presento conflictos de interés. No, no presento conflictos de interés. Estoy nervioso, es que es la primera vez que hablo en público, ¿sabes? Vamos eh, pues a ver. Eh, la charla, me pongo por la foto, se divide en tres apartados. Objetivos docentes, discusión pedagógica y conclusiones. Entonces, como objetivos docentes, son dos, eh, ya veréis. Pues tengo cinco. Mostrar la anatomía básica, describir la técnica ecográfica, mostrar la imagen ecográfica de las poleas mostrar el protocolo normalizado de trabajo que utilizamos en el Hospital Clínic de Barcelona, la sección de músculo esquelético y mostrar el dedo en gatillo. Entonces, eh, como discusión pedagógica, he sido poco original y he puesto los mismos apartados, así que no me voy a repetir. ¿vale? Entonces, vamos a la anatomía básica y eh, ¿qué debemos saber en las poleas? Debemos saber que existen cinco poleas. Aquí tenemos cinco poleas anulares, A1, A2, A3, A4 y A5. Y las que tengo más experiencia o que me resultan más sencillas de visualizar por ecografía son A1, A2 y A4. ¿De acuerdo? Después hay las cruciformes, que encontraremos tres, pero por ecografía no las vemos. O al menos yo soy incapaz. Aquí, para que veáis que los técnicos de ecografía también tenemos un papel importante dentro del área de intervencionismo, eh, os muestro unas imágenes de la polea, esta banda fibrosa, ¿de acuerdo? Cuarto, bueno, es un corte anatómico y estos eh, son del segundo curso de ecografía intervencionista que hicimos ahora en el septiembre del 2022. Donde el servicio apostó por tres técnicos, eh, tres, tres técnicos que hacemos ecografía muscular para colaborar junto a la formación de residentes. Y estuvimos en el curso colaborando con los radiólogos para, para la formación de residentes, más que nada para decir que, que, que lo, los residentes salieron muy contentos y de paso os enseñó que eh, se les enseñó a hacer la, el corte de polea 1 y las infiltraciones. ¿Qué más? En el, el, en el pulgar es el único dedo que encontraremos dos poleas anulares y una oblicua. ¿de acuerdo? La, la que normalmente visualizo por ecografía es la A1. Entonces, técnica ecográfica, ¿cómo, ¿cómo lo realizamos? Tenemos sondo, dos sondas bueno, lineales, una sonda lineal de alta frecuencia de 18 MHz para hacer las imágenes, las imágenes estáticas. Una vez hechas las imágenes estáticas con alta calidad, eh, usamos la, la sonda eh, stick de hockey o palo de hockey para hacer las maniobras dinámicas. Primero hacemos el estudio en estático y seguidamente cerramos el estudio para que el radiólogo no se vuelva loco y empiece a ver imágenes estáticas y, y de repente le salen los vídeos. Y así puedo escoger qué, eh, qué imágenes quiere ver o qué vídeos quiere ver. ¿Qué más hacemos? Eh, el problema que tenemos con la sonda lineal de 18 MHz es que cuando hacemos la maniobra dinámica, impacta al flexionar el dedo, impacta con el borde de la, de la, de la sonda y no podemos hacer que recorra todo el tendón por, eh, por debajo de la polea. Entonces, ¿qué solución encontramos? Pues es, es obligatorio usar la sonda eh, stick de hockey. Fixa, fijaros cómo flexionamos el dedo. Entonces, eh, en imagen ecográfica de las poleas eh, hablaré de la visualiza visualización ecográfica y del grosor normal de la polea. Eh, encontraremos una parte central, esta de aquí, y una parte lateral. Todo el rato es la, es la, misma, es la misma polea, pero vamos a verlo cómo se ve por, por ecografía. La parte central se ve como una, una zona hiperecogénica, fibrilar, ¿de acuerdo? Todo ello es la polea, pero fijaros que en la parte lateral... Cambia la cosa. En las partes laterales de la polea la vamos a ver hipoecogénica. Eso se debe al artefacto de anisotropía o de, o de reflexión. Cuando usamos, ¿Podemos ver las poleas con sondas lineales de, que no sean de 18 MHz? Sí. ¿Pero qué nos va a pasar? Que toda la polea va a ser hipocogénica y la zona fibrilar central la dejaremos de ver. Se pueden hacer estudios y se puede medir, pero mejor si usamos sondas de ultra alta frecuencia. Vamos a hacer el cambio. Ahora que usamos, en vez de una sonda de 9 megahercios, vamos a ver la imagen con una sonda de 18. Fijaros, la zona hiperecogénica central y todo el artefacto hipocogénico lateral. El grosor normal de la polea, según la literatura, es de la que he leído yo, de, de, de 0,3 a 0,5 milímetros, independiente de edad, sexo, altura y el índice de masa corporal. El PNT de ecografía de poleas que usamos, fijaros, aunque estemos estudiando la polea, eh, cogemos la, salimos de la polea, visualizamos el tendón flexor superficial y el tendón flexor profundo. Seguidamente haremos el abordaje de polea, entraremos en la polea 1, que es la banda que va a sujetar el tendón, aquí la tenemos, haremos todo el barrido hasta que desaparece, todo esto le vamos retratando con Doppler, sin Doppler, con Doppler, sin Doppler, que estas las de Doppler no las he puesto, haremos un eje, un eje largo, sin Doppler, vemos el tendón flexor, superficial, el profundo y la polea de dónde a dónde va. Seguimos, haremos un, e un eje corto en la polea 2, la detectamos, ya tenemos la imagen de la polea como es, la parte central hipoecogénica, los lados hipoecogénicos y un eje largo, fijaros cómo se levanta el tendón y la polea la tenemos bien centrada. Haremos, no hacemos eje, eh, es decir, no hago eje corto en, polea, en la polea A3. Hacemos un eje largo. Si algo nos llama la atención, entonces sí que pasamos a hacer el, el, eje, el eje corto. Eh, en la polea A4, eje corto, se visualiza perfectamente. Hacemos un, un eje largo y finalizamos el estudio con el, el eje largo de falange distal Lo mismo que en la polea A3. Que la hacemos en, en sagital y si vemos alguna cosa que nos llame la atención, giraremos y haremos el transversal. Finalmente, vamos a pasar que la ponencia va sobre el dedo en gatillo y en definición. Vamos a ver. Es el, el dedo en gatillo es una, es una afección patológica de la polea digitales y de los tendones flexores. Ocurrencia en el 2,6% en un individuo sano, 10% en pacientes diabéticos. Afecta más a mujeres que hombres, eh, entre edad de 50 a 60. Y los dedos típicos son pulgar, segundo y tercer dedo. Seguidamente, típicamente, el, el dedo en gatillo es, se encuentra en la polea A1. Es, el engrosamiento de la polea dificulta el deslizamiento del tendón flexor. Por lo tanto, encontraremos pintamiento, edema, tenosinovitis Y la clasificación según clínica que a mí me gusta es eh, la de Bianchi, donde tipo 1, dolor en la zona de polea, como voy corto. Todo esto lo voy a desglosar con la clínica. La tipo 1, encontraremos el paciente que le duele en la zona de la polea, pero si nos fijamos, la polea no está engrosada. En el tipo 2, eh, el paciente encuentra, eh, tiene dolor en la polea y sí que vemos un engrosamiento de la polea de 0,74 milímetros. En el tipo 3, por favor, el vídeo. Muy bien, vemos cómo está flexionando eh, el dedo, se le, se le engancha y vuelve a desengancharlo el propio, el propio paciente. Volvemos a la ponencia. Muchas gracias equipo, esto es una fusión brutal. Entonces, vemos que el paciente tiene, la, tiene clínica de Trigger. Eh, vemos un engrosamiento de la polea de un milímetro. Entonces, el tipo 4... Vamos al día, a ver si se pasa. Pasaremos el vídeo. Tirurí. Tenemos el paciente que ha necesitado, no sé si os habéis fijado, la ayuda de su propia mano para desenganchar el dedo. ¿Vale? El paciente solo no puede. Aquí lo tenemos. Vale. Volvemos a ponencia. Por lo tanto, la, el tipo 4 es que el paciente necesita de ayuda de la otra mano para, de, para desenganchar el, el, el, dedo, el dedo en gatillo. Y sí que tenemos imagen de patología ecográfica. Y la tipo 5 tenemos un engrosamiento de la polea y necesito el vídeo. Dices, no, esa es la zona flexora, así es, que da igual. El paciente lo está intentando doblar el pulgar y no hay manera. Está fijado. Fijaros que está haciendo fuerza y no hay manera. Muy bien, ya podemos, ya podemos pasar. Esto es en cuanto a la clínica. Imagen ecográfica del dedo, poleas, grosor de la polea. La, la diferencia, para que os hagáis una de, idea, de, entre una polea normal y una polea normal es de 200 micras. Es muy pequeño, pero aún así, el poder de resolución del, eco, del ultrasonido y del ecógrafo es capaz de verlo. ¿vale? O sea, fijaros. Imagen ecográfica de la polea, en, en dedo en gatillo. Se, se, la valoremos siempre mejor en, en estudios eh, transversales la característica es que cuando dobla el, el, el dedo eh, su imagen al estar doblado es mucho es una gran circunferencia ¿vale? se está engarrotando y a la flexión en vez de ser ovalado se vuelve redondo grosor de la polea. Pues la polea de 0,3 a 0,5 es normal y en la literatura dice que a partir de 0,62 ya, ya es un dedo en gatillo. Más la clínica, no solo el, no solo el grosor. Presen, puede presentar Doppler, efectivamente. Fijaros el vaso, registro arterial. En el 91% de los casos también lo puede tener y sin, eh, sin Doppler también puede serlo. Degeneración quística de la polea, este me, me hizo gracia, porque normalmente piensas en, en quistes, de la, quistes de la vaina. Pues no, tenemos la polea engrosada y en medio este quiste de la polea, que es una degeneración propia de la polea que se ve hasta en el eje largo. Muy bien, sí. Grosor de, grosor tendone, de los tendones, me ha avanzado. ¿vale? Lo tenemos aquí el paciente, el, el, el, el dedo en extensión, y cuando lo flexiona, vemos como cambia de antero posterior y se engrosa y completamente redondeado. ¿Qué más? Y este halo, fijaros, porque si algunos habéis hecho ecografía de, de, del trigger finger, pues muchas veces, eh, o al menos a mí, se me ha pasado inadvertido y ahora que he tenido de hacer la ponencia lo he cazado. Entonces, ¿qué es el signo del halo oscuro? Fijaros aquí, tengo un dedo en resorte, en eje largo, toda la polea engrosada y esta, esta zona eh, hipoecogénica. ¿Qué me está pasando? Que el tendón flexor, tanto el superficial como el profundo, se están curvando porque se está atrapando. Al estar atrapado puedo acentuar este artefacto poniendo la, eh, el Doppler energía, porque como expliqué el primer día... Eh, aquí tengo la imagen, imagen compuesta, que tengo haces que van tirando hacia todos los lados, atenúan el artefacto, aunque el artefacto es muy fuerte. Al poner el Doppler, corroboro que tiene angiogénesis y acentúo el artefacto en, del signo del, ton, del tendón oscuro. Vale, es típico del, del dedo en gatillo. Seguidamente, hice una, si haces en imágenes multiplanares, como es este caso, vemos el estrechamiento del tendón cómo se estrecha al paso por la polea y, y fijaros, también qué hace el, el al oscuro, el artefacto, en, un, en una reconstrucción en coronal. Por lo tanto, como conclusiones, y así podremos hacer debate ¿eh? y acabaremos bien la mesa, pues cinco objetivos, cinco conclusiones, tantos tanto números, tantas respuestas. Hemos hecho un repaso anatómico de las poleas, que eh, te, tenemos cinco anulares, de las cuales las que son más fáciles de ver son la 1, la, la 2 y la 4. Normalmente es en la 1 donde encontraremos patología. En, la, en mostrar las particularidades técnicas, necesitamos una, una, un stick de hockey. ...para poder hacer los dinámicos, si no con una sonda lineal al hacer la flexión... ...nunca podrás decir que estás haciendo correctamente los dinámicos... ...y, y seguramente si los haces dirás... ...nunca he visto ningún trigger finger y lo tenías de al delante... ...pero no puedes demostrarlo ecográficamente. Hemos aprendido a visualizar la imagen ecográfica de las poleas... ...con, uh, uh, con transductores de alta frecuencia la parte, superior, la parte central es hiperecogénica... ...y la parte lateral por anisotropía es hipocogénica... Eh, os he mostrado el protocolo de trabajo del Hospital Clinic de Barcelona, seguro que otros lo hacéis distinto y es mejor que el mío, este es nuestro, bueno, el mío que el nuestro, este es el protocolo que usamos y siempre se puede mejorar y espero que hayáis aprendido a visualizar, a visualizar y explorar eh, ecográficamente el dedo en gatillo y eh, os haya sorprendido, al menos a mí, el, el alo oscuro, el tendón del alo oscuro como artefacto. Muchas gracias, espero no, que os haya gustado y ya está.